Buenas tardes, Gana, cerca de ti te da la bienvenida a la Antioquenita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 4.296 del 9 de mayo de 2023, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana.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 El número ganador es el 5066. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.